Los afiliados de Habitat para la Humanidad comparten generosamente sus diezmos con otras oficinas hermanas del mundo. Pronto celebraremos 25 años de trabajo en el país. Y como parte de este festejo tan especial, queremos destacar el apoyo de los afiliados de Habitat, quienes hicieron realidad que muchas familias hoy prosperen con dignidad, seguridad y resiliencia. Hábitat Adecuado para el Educador fue uno de nuestros primeros proyectos. Inició en el 2009 con el apoyo de muchos afiliados del Estado de Colorado y la Oficina Regional de Hábitat. Con el compromiso sostenido durante tres años y una inversión de cerca de 1.3 millones, llegamos a 333 docentes de cuatro departamentos. Más de 1.650 personas mejoraron su calidad de vida. El primer año del proyecto recibimos la Brigada de Ingle Lake County con ocho voluntarios. El último año, 41 voluntarios del Estado de Colorado con ellos compartimos momentos inolvidables. Las brigadas de Michigan y Colorado nos visitaron en mayo del 2012. Cuando concluimos el proyecto de maestros, los afiliados renovaron su compromiso y así iniciamos por el futuro de nuestros niños y niñas. Hoy este proyecto es uno de nuestros pilares de atención a familias con más necesidad. Con el afiliado de San Brian Valley realizamos un intercambio de experiencia laboral en el 2015. También la primera brigada latinoamericana a Estados Unidos con 12 voluntarios paraguayos. Esta increíble experiencia nos animó al siguiente desafío, una brigada conjunta para ayudar a África. En febrero de 2019, tres oficinas nos unimos. Habitat Paraguay, Sunrise Valley y Lesoto, realizando un viaje-misión a ese país. Con voluntarias movilizadas desde distintas oficinas hermanas, organizamos los Humandil en Paraguay o Mujeres que Construyen. Es un evento que desde 2015 nos han regalado tantas historias porque acercaron un empoderamiento por medio de viviendas a tantas mujeres jefas de hogar. En marzo de 2018, a través del afiliado San Joaquín County, recibimos en Paraguay a los primeros músicos del Brookett Institute. Con ellos construimos más que casas, construimos música que transforman nuestras vidas. Las oficinas de Blue Ridge, y Fort Collins nos visitaron de igual manera en el 2019. En 2020, nuestras campañas de emergencia en el contexto de la pandemia también recibieron apoyo del afiliado de Fort Collins y el Rotary Internacional, contribuyendo con la iniciativa Salvando Vidas, con la instalación de 135 lavamanos en 67 instituciones educativas de comunidades vulnerables. Organizamos con Samurai Valley la primera experiencia del Virtual Bill A finales del 2021, considerando que estábamos en plena pandemia, debimos ser muy innovadores y desafiar la distancia para conectar voluntarios de Estados Unidos con las familias paraguayas de la comunidad de María Auxiliadora. Un detalle importante de generosidad. Habitat Paraguay recibió a través del afiliado Samurai Valley una parte de los fondos donados por Mackenzie Scott en Estados Unidos. Finalmente, nuestro reconocimiento al afiliado de Monroe, que nos demuestra su confianza desde el año 2000, al igual que afiliados de América como Guatemala, El Salvador, Brasil, Chile y todos los que nos acompañan con tanta dedicación. Estos son solo algunos momentos que recordamos con ustedes, gracias a todos los afiliados que dejaron una huella profunda en cada uno de los corazones en el Paraguay. Sigamos trabajando juntos.